Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 4 de abril del 2019, así rápido se va el tiempo. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias en materia de noticias, comentarios, análisis en el plano local, nacional e internacional. De inmediato presentarle a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, días Francis. Francis. Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Nos ponemos en la presencia del Señor. Adiós las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender pero sobre todo para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor de que nos brindan en permitirnos entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor y este es su programa de mañana. Estamos ya a 4 de abril 2019. Bastante, bastante rápido. Gracias a Telenor, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta Samaná, la provincia de las Playas Blancas, las Ballenas orobadas y el Mármol. También al Canal 14, que nos llega hasta Puerto Plata, la Novia del Atlántico, la Ciudad de los Cruceros. También, gracias mil al Canal 41, que nos empalma con la Olímpica, Ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los Metales Preciosos. Gracias mil al Canal 17 de Televiaducto, que nos abraza con la provincia de los presidentes. También al Canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos en diferido, en el 1014 a través de Canán, a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, tele, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato pasarle a ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy la presencia de la vaguada en los niveles de la troposfera y también los vientos alicios arrastrando humedad, entonces traen como consecuencias campos nubosos y posibilidades de lluvias de débiles a moderadas en parte de la geografía nacional, especialmente en la zona este noreste, sureste, nordeste, noroeste, suroeste y la cordillera central. Campos nubosos con posibilidades de lluvias para toda esta zona. Aquí en San Francisco de Macorís amanecimos bajo lluvia. Sigue la exhortación de Onamed con el uso racional del agua y la temperatura ligeramente calurosa en las zonas urbanas, tornándose agradables en la noche, en la madrugada y primeras horas de la mañana. Ya saben, bendiciones de los cielos en el nordeste, posibilidades de lluvia y campos nubosos arrastrados por vaguada y viento del este-noreste. Gracias Fulvio por el informe del tiempo, gracias porque nos permite planificar este día y los siguientes. Eh, bueno, hay muchas cosas con las que vamos a tener que lidiar estos días. Eh, una es en la orden nacional del Consejo de la Magistratura, ya tiene que va, estará definiendo quiénes ocuparán ¿Tienen? la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana, ¿verdad? Y además también eh, veremos el desenlace de este conflicto que se generó en el Consejo, sobre todo por la jueza Miriam Germán, que fue atacada vilmente por el Procurador. Pero ya eso será un tema ampliado. Esta mañana, eh, producción, y nosotros nos hacemos la pregunta qué, qué genera el que la Alcaldía y en su propia persona el alcalde Antonio Díaz Paulino, Alex Díaz asumiera la decisión de, o tomara la decisión de retirar un letrero primero que no estaba dentro de la vía pública peatonal y mucho menos dentro de la, del ámbito aunque tiene que vigilar claramente espectáculos públicos y miren en la forma que lo hacen, lo hacen de forma... Me dicen que no tenían permiso, que Bueno, no pero le eso le no quita de permiso. que tú destruyas la, la... Porque eso es una inversión, el que le haya costado. En la forma que lo hacen, es para destruirlo. Y refleja el grado de ensañamiento que tienen contra esto. ¿Por qué no lo hacen con otros letreros, que tampoco tienen permiso? Bueno, debería de hacerlo eh, con eh, todo, quitarlo El todos. hermano de Ale tiene... tiene Muchísimos letreros que no tienen permiso Lo que tienen es una firma de Félix Rodríguez La sala no le ha dado ningún permiso Si tuvo un contrato ¿Cuál contrato? ¿A no, dónde? Él debe de tener algún contrato que lo. Pueda Yo conozco tener. ese episodio Era regidor y <coughs> le dije irresponsable al propio Félix Él no puede tener Y se tenía la cara de Ale Díaz de un lado Y la cara del otro síndico no del otro él lado no puede tener letreros si no tiene un contrato No <coughs> Se <coughs> creó una hojita de este tipo bueno, Y era para que supuestamente era para los días de campaña En eso tú no me vas a discutir Nadie pero, pero que, si, que me si, presente un contrato si, de ayuntamiento Si salió de ahí alguna veracidad una, de Un mamotreto, una irresponsabilidad de Félix Rodríguez y de él, de Luis Díaz Que lo hagan con eso Bueno, pero A donde quiera que estén si, si él tiene algo en la mano que, que verifique que pagó que hizo algún Claro, porque aquí todo lo pagan, aquí todo le dan equiescencia con recibirle 15 mil pesitos al letrero que deben pagar 200 mil pesos. Entonces, lo malo está adentro, entonces. Pero ahí que está. Es decir, Fulvio, que tú crees que es posible que se, haga, se haya ensañado este hombre con ese letrero. Obviamente, hay una frase que ha llamado poderosamente la atención porque esto lo hace un, un influencer de las redes sociales y que él tiene opinión de defensa de San Francisco de Macorís y plantea los temas franco-macorizano. Dice, dice, si viene a joder, que siga derecho. Revuelo por letrero entrada a San Francisco con frase, si viene a joder, siga derecho. Es un es, es, hasta, es jocoso, pero en la forma, y yo quiero saber qué motivó al alcalde a asumir retirarlo, ese específicamente. Bueno, ese y todos los letreros que no tengan eh, la debida autorización de, la, de los ayuntamientos, hay que retirarlo y que no hayan pagado sus arbitrios a espectáculos públicos. Y puro. te voy a decir otra y que cosa. que no hayan pasado por la sala capitular. Tú sabes que arrastramos todo en los mm -hmm. municipios y lo que menos la gente está entendiendo, el votante, es decidir o poner su atención en un candidato que no tiene ni la más mínima idea de lo que es el rol de un, de un ayuntamiento. Y eso va a pasar siempre, porque está primero lo político partidario. Aquí hay mucha gente que quiere ser alcalde y tiene en lo más mínimo el conocimiento que se requiere y sobre todo la paciencia, la sabiduría. Para tomar mejores decisiones Cuando me refiero a esto Es que los permisos en el ayuntamiento Tienen dos vertientes Fulvio y amables televidentes La debilidad o amistad O cercanía En un momento determinado favorece Y el ayuntamiento Si tonto ni perezoso En tesorería Les reciben un pago ya con eso cree que es verdad que eso es un permiso. Es un permiso eso. Te pagó lo indebido, pero pagó con la intención de que si lo van a remover, poder decir, no, pero mira, el ayuntamiento me, me cobra. Pero ¿bajo qué esquema cobra ese ayuntamiento eso? Lo legaliza, eso? lo legaliza. Esa es la palabra. <coughs> lo legaliza. De forma inconsulta, de forma irresponsable, solamente por recibir el dinero, porque la gente cree, mucha gente cree, que el tema está en la multa, en cobrar la multa, en cobrar la multa. No, es en que no se viole la ley. Ahora, Francis... Pero si todo lo ponemos con que me cobren, me dejo que me pongan una multa y me cobren, ¿eso es derecho a ejercer algo en el municipio? No. Ahora, Francis, el alcalde está en su pleno derecho para mantener la ciudad limpia, para mantener la ciudad ordenada mantener regulado este asunto de los letreros, por ejemplo, eso es un ejemplo. Está Pero sobre todo en los lugares que se habían retirado, porque en eso te tengo que decir algo, Fulvio. Tú recuerdas, si yo en, en, en mis comentarios, cuando la remoción de letreros, me puse del lado de la alcaldía, ¿o no? Sí, sí, claro. ¿Eh? Claro. Yo no soy incoherente. Claro. Ahora, ya los letreros o me indican a mí que ahí no se podrá tener ningún tipo de publicidad en ese lugar, porque esos letreros quedaron dentro del, es, del espacio privado, no del espacio público, que era el problema. Pero fíjate, más adelante y después de la llamada, vamos a ver qué sucedió cuando nuestro reportero abordó al, al alcalde Alex Díaz sobre este tema y otro que intentamos, que tenemos días detrás de él, pero... Es resiste, se resiste a conversarnos. Buenos días. Buen día. Buenos días, Francis. Buenos días, Pudio. Buenos días. Bien. Te habla Luis Díaz. ¿Quién? Luis Díaz. Luis Díaz, dígamelo. Luis, ¿Cómo está? ¿Cómo está, hermano? Gracias. ¿Dónde está la frase, con respecto a que mencionó mi nombre. Sí. en relación al letrero? primeramente, ese letrero no lo están quitando porque está impuestos pagos, impuesto pago, no, sino por la frase. Que todo el mundo se sintió mal porque están limpiando la ciudad y ese letrero, al decir eso, es decir que la gente se devuelva a San Francisco Macorís. Con respecto a los letreros, que Francia dice que yo no tenía permiso. Si sí, yo tenía permiso, como él dice, como todo el mundo lo permitía en la vía pública y yo lo puse. Ahora bien, yo estoy cumpliendo con las normas de ayuntamiento y la ley que dice que no ponga letrero en la vía pública. Yo no tengo ni medio letrero. Yo tengo letrero porque estoy pagando espacio privado. O sea que él me están mencionando, Francia, yo le respeto a él, nunca le he contestado nada. Pero por favor, algo otro que tiene letrero y yo tampoco me meto. Bien, yo mira tampoco Luis. Yo quiero cumplir con la ley y es mi trabajo. Sí. Yo tengo una compañía de baño y siempre quiero cumplir con la ley. Okay. Porque es una compañía que tengo. Bien, ahora yo me he referido que usted colocó sus letreros en la ciudad sin tener la debida aprobación del Consejo de Regidores. Y usted lo que tiene y tenía es la firma de su amigo y hermano Félix Rodríguez, que yo en la sala capitular objeté el hecho que Félix no tenía derecho ni, do, ni autoridad para otorgar permiso ni contrato por el ayuntamiento. ¿Lo recuerda? Si lo ¿Usted lo corrigió eso? Y todo el mundo lo tenía así. El propio Francia, cuando era alcalde, alcalde alto, también tenía, y la sala capitular no lo aprobó tampoco. Recordamos que usted era alcalde. De ¿Cómo fue? Entonces, fue un momento que usted puso, si usted tenía el estreno. Pero cuando yo. Era alcalde, alto, alcalde, ¿sí o no? Entonces, pero eso era público porque era, era el espacio no, de el el la ciudad. No está en la vía pública. okay Ok. Pero yo sostengo que usted nunca tuvo un contrato ni una autorización del ayuntamiento y a usted se le recibió el pago como si tuviera contrato y autorización. Y usted de eso mantiene una empresa que no tiene ese contrato. Ahora usted me lo presenta y yo me retracto y le pido disculpas. Yo pagué el permiso, para... Claro, porque aquí se paga para... permiso y se cree que eso yo estaba es un permiso. Legal, yo estaba legal. Bueno, ahora no tengo ningún. Ningún letrero, no tengo la vía pública, no estoy violando los reglamentos del ayuntamiento. Yo ya es otro tema. Es verdad, privado. es verdad. En eso tengo que reconocer lo que lo movieron y están en espacio privado Muchísimas gracias. gracias Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pero no tiene contrato. Vamos a, escuchar, vamos a escuchar las declaraciones del alcalde Alex Díaz, que fue abordado por nuestro reportero acerca de este letrero que fue retirado ayer. Escuchemos. Bueno, este letrero Que ha sido colocado acá en la salida a Santo Domingo De una manera inesperada Realmente sin ningún permiso De la alcaldía Haciendo desconocimiento Para el que así no lo entiende Que solamente el ayuntamiento Tiene derecho a la señalización Y pues a la visión territorial Vial Por lo que esta persona que con esta página se atrevió a colocar este tipo de mensaje eh, por, y para que todos tengamos claro, discriminatorio. Y en ese entendido estamos desaprobando esto y estamos pues quitando eh, pues esa, ese letrero que tiene ese tipo de mensaje que daña a nuestro municipio. ¿Es entendible? Hay ocasión que uno pueda. Yo quería oír por qué. Yo no lo había escuchado. Fue por la frase. Fue por la frase. Pero es una frase que ha corrido. Si viene a joder, siga derecho. Pero la frase ha recorrido ya las redes sociales hace tiempo y nos resulta hasta jocoso Y es ameno porque sabemos que no es una frase que lo dispone la, la alcaldía ni una autoridad, sino que es una especie de. No recuerdo cómo se le llama esta publicidad, un tanto jocosa. Para y, llamar la atención. Y bueno, y, y sobre todo, re, hay una reflexión en el interno, porque aquí somos una ciudad tranquila, una ciudad que no queremos que vengan a molestarnos. Recuérdate que tenemos inclusión de gente que lo que viene a, a dañar, el, el, vienen a atracar de otro lado, vienen a. a yo lo sugiero, lo sugiero que esa es la fórmula. Aunque la frase es dura pero para mí no está dirigido a una, a una planificación educativa, ni mucho menos. Es un asunto de las redes sociales que se lleva ahora a la realidad, porque eso estaba en las redes sociales, de la misma página y de la misma persona que lo sustenta. Por cierto, llamó mucho la atención con relación a San Francisco de Macorís que esta frase estuviera así, que esta frase... Eh... Delata o dice de lo que son los franco-macorizanos Y por ejemplo yo no me siento bien con esa frase Ya, eso es, <coughs> yo la y veo otros, Y otros me han reportado que tampoco se sienten bien Perfecto. con esa frase Porque si usted lo toma en esa vía Yo tampoco estaría de acuerdo San Francisco pero, de Macorís es una ciudad hospitalaria Es una siempre, ciudad de gente siempre y, somos y educada gente, Pero claro y eso Con hay una, dos academias de ciencias Tú sabes que lo único que... Más de 30.000 estudiantes que sí, vienen de diferentes pero... puntos de bueno, pero... la geografía del Norte. Ah, pero vamos entonces a hacer un, un, un entonces... planteamiento de moral sobre los la, sobre reggaetones y los dembow y lo que estamos escuchando en la radio, porque estamos llenos de frases obscenas y de acto sexual descrito con las palabras más inapropiadas. Y tú no dices nada. No, yo sí digo. Pues entonces, yo pero sí es que, digo. Óyeme. Yo, yo óyeme, sí digo, Francis, Furvio, sobre eso. Claro te, que se sí. Se están excediendo. Y, y le están poniendo. Y, sobre, y le están poniendo. Dimensionando la frase. Porque si él. Llevarlo dice, a algo Si físico, usted viene a molestar, siga derecho. No, si viene a joder. No, pero espérate. Si, si, viene la, a si joder. la cuestión es. Pero espérate, está diciendo lo mismo. <ríe> para nosotros en la Go Popular. Si usted viene a molestar, siga derecho. Así es que tú la quieres ver. Ahora. La transculturización la cultura callejera, la de la calle, dice joder, en vez de decir eh, molestar, ¿cómo tú dices? Cuando no me moleste, no, yo sé que tú incómodo, es dice que, no me joda. Es que... la palabra. Es, es que, estoy haciendo el es que Es que un... Una publicidad de bienvenida, una ciudad. No, es que ni siquiera está en bienvenida porque ahí lo que se está yendo no, la gente, porque dice la no, salida, no, no. y él, es de espalda a la, él, a la entrada. Dice bienvenida sí, a pero San Francisco de Macorís. Porque ese era el letrero que en principio se, se decía. Mira, bienvenidos. Sí, bienvenida a San Francisco. Sí, es entrando aquí. No, esa es la salida. Lo que pasa es que está de espalda. Por eso mismo, porque también es una sátira. A, a, a la composición. Tú sabes lo menos que no tiene San Francisco de Macorís y el alcalde se le ha dicho más de una vez que contrate con en la vega para que nos permitan poner ese letrero o un letrero que diga bienvenido o entrada a San Francisco allá en la entrada de Controva. Sí. Hay... Entonces, mira una cosa. El alcalde nos da esa opinión y vuelvo y repito, lo estoy criticando en la parte porque quitarlo en esa manera, y no asumir el, el juego o lo que es el relajo. Es un letrero que iba a producir muchas fotos. Es con ese objetivo, era para producir. Incluso yo vi a, a Bolívar Valera, que lo publicó en su... Y ya lo estaban publicando todos los influencers de, de las redes sociales, que ahora es que yo estoy comprendiendo qué es lo que es un influencer. Porque yo estoy medio fuera. Pero ya. Se hace tendencia, Francia. Se hace tendencia la palabra. <risa> ok. Entonces, en una segunda intención o pretensión de nuestro reportero, le hace pre otras preguntas al alcalde y esta fue la reacción del alcalde. Vamos a ver. De hecho, tú lo sabes. Pero, eso, pero ve, ve donde las comunidades, ve donde ellos, que son los que tiran es, eso. Es, eso por lo que no, hice, Fui donde ellos, yo, yo me revisé Hay basurero y de pero todo ya, eso bueno, Que yo bueno, quiero saber cómo bueno, bueno es vetele, el plan de la vetele, mano, el, nosotros tenemos un plan siempre ah. De limpieza, siempre vamos y lo limpiamos Siempre, siempre y empresas privadas Van a ir a hacer operativos, tú lo sabes Bueno, que cojas con el ayuntamiento <risa> Es donde tú no te a tener que. No Es donde, coja que, es donde nada, no, no, no, no, nada. Nada. Si no, no que, es nada personal No es hablar, Pero no, pero veo, veo, veo Pero qué veo, No, Es que tú sabes que nosotros somos operativos Yo soy el único que hago operativos con no, sí, no sé. esa eh, bebé pues entonces, es el público ¿sí, que lo tiene es ¿Eh? que quiero ¿pero para yo, pero no no no, vete del noticiero, hermano, es que yo todo el tiempo yo estaba en eso limpiando. Tú lo que tienes que decir que el ayuntamiento está cansado de limpiar y limpiar limpiar y que no, no encuentra no qué hacer. Yo, eh, entonces, eh, yo no soy yo que lo tengo que decir para el noticiero, vale. No bueno, es para di mí. Dilo que tú entiendas, manito. Di lo que tú entiendas, con lo que tú quieras. Molestó el alcalde. Algo yo le tengo que reconocer, de verdad, se está preocupando. Él él, él, él ha puesto su atención en la limpieza. Y vemos la señora eh, limpiando a todas horas. Ahora, ¿cuál es la situación? Un hombre que es de la comunicación, que sabe el poder de la comunicación, de hecho, se ha granjeado el favor del pueblo por lo que ha generado su propio programa más que de político, ¿por qué tratar al reportero nuestro de esa manera cuando le está entonces aprovechando porque se le ha visitado a su oficina y no le ha recibido? Ya que dio una declaración de por qué lo, lo hace, se la aceptamos, empieza a discutir con nuestro reportero, haz lo que tú quieras o di lo que tú quieras, no entiendo, alcalde, cuál es la situación y me gustaría en algún momento socializarlo personalmente con el alcalde. Cuestión de entender si se ha sentido que lo han eh, vejado, denigrado o qué, para tener una actitud que no le conteste. Y eso que estaba diciendo pudo haberlo dicho normal y lo vuelve a repetir de que es un hombre que limpia, y es cierto, yo siempre he dicho, y creo que me han escuchado aquí, que no es fácil para la alcaldía, y que no es solo de la alcaldía, el tema de la limpieza, que los ciudadanos tenemos que ayudar a tener menos basura. Claro. Es decir, un ayuntamiento forzando para limpiar y un ciudadano ensuciando, es cierto. Pero esa no debe ser la actitud, alcalde. Nosotros lo que queremos es traer la información como usted la dio respecto al letrero, pero no es posible que nos trate a quien está buscando la información y usted es una persona pública desde antes y es de medios y pertenece a esta empresa. Incluso el reportero nos dijo palabras que él le dijo con amenazas las cuales se impresionó, parece, porque no es, una persona, no es un reportero de, mucho, de mucha experiencia, y no grabó, pero él la relató aquí, alcalde. ¿Usted se imagina que se si hubiese grabado esas palabras que usted dijo, o esa amenaza que usted le hizo al joven? ¿Qué está haciendo su trabajo? ¿Cómo hace el trabajo usted cuando está en la función de comunicador? Lo que queremos aclarar, mire lo bien que se ve eh, la actitud ecuánime y dando una razón por la cual está quitando el letrero. Sí. Pero cuando le abordamos sobre tema de la función que usted ejerce y que estaba ejerciendo ahí, porque usted no estaba en el programa, estaba ejerciendo ahí, alcalde. Razones, no se moleste y simplemente con el silencio, como hace el presidente de la república, Tampoco lo podemos criticar si usted decide silenciarse. Pero yo no creo que usted sea un hombre tan público, tan alcalde, tan comunicador, que se sienta presionado o timado. No quiere dar la respuesta, pues se le respeta, pero no un maltrato. Y vuelvo y repito, Fulvio, hubiese sido peor si el muchacho graba lo que él fuera de la cámara le dijo. Y mire cómo cierra la puerta. Dile lo que tú quieras. Eso es lo que nos preocupa. Y por eso yo pido a cada momento que me dé inteligencia emocional al Todopoderoso. Ya seguiremos dándole seguimiento. estaremos dando seguimiento y estaremos buscando la información. Nada personal, nada contra el alcalde. Simplemente que nos conteste lo que nos interesa saber para aclarar, para aclarar. Bueno, LIR Comercial en este mes de la Pymes, Feria de la Pymes en LIR Comercial. Usted puede encontrar todo lo que está buscando, emprendedores, comerciantes, toda la gente que quiere poner un negocio, que quiere progresar, aproveche la Pymes de LIR Comercial. Todo el que tenga un negocio, Aproveche la oportunidad, vaya a el IR comercial y capitalice su negocio, todo lléveselo en cuotas cómodas, profesional para que, asesoría profesional para que progrese su negocio, todo en el mes de abril, mes de la PYME, aproveche LIR comercial donde todos califican. Bueno, y vamos a recibir brevemente. Vamos a recibir una llamada a nombre de Gurgia, seguridad y rendimiento, a donde sea que vayas con Gurgia. Gurgia, un compañero seguro, distribuye Grupo Cometa. Ya sabes, sus neumáticos deben ser Gurgia. Vamos a recibir la llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. Francis, lo que pasa es que crees que es un dios, Trujillo. Él sí puede dar primicia de otra gente, pero de la de él, él no la da. No la da, no quiere que se dé. No, ni tampoco quiere que sepa lo que él hace, su prepotencia y todo lo que él ha hecho. Pero él se cree que es el dueño de San Francisco de Macorís, tan mal que está trabajando. Ya bueno, lo hizo desde un principio lo está haciendo, porque no se está viendo lo que él está haciendo, ni siquiera el dinero en qué se está invirtiendo. Gracias. gracias. Muchísimas gracias por su opinión. Si quieres una salud bucal. De todo lo que usted está buscando para tener su boca bien saludable, Clínica Dental Doctor Vargas, Clínica Dental Doctor Vargas. Aceptamos todos los seguros, incluyendo Senasa Contributivo. También tiene los servicios de la doctora Diana Vargas, cirujana bucomaxilofacial. Excelente, las manos de seda en la calle 27 de febrero, número 62. En el teléfono 809-290-7383 y 829-766-1666. Clínica Dental doctor Vargas. Saludar a nuestros amables televidentes del WhatsApp que nos visitan esta mañana. Vladimir Mejía de Salcedo Pulvio. Buenos días. Está bien que mantenga la ciudad limpia, pero igual para todos. Abuso de poder, pero es para afuera que va. Y lo vamos a declarar persona no grata en San Francisco de Macorís abusador. No, no sean tan duros. Está fuerte, está fuerte. No sean tan duros. Interesante. Ustedes saben que ya hay una denuncia previa. Vamos a escuchar una llamada para hacerle un comentario a este WhatsApp que llega. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, buen día. Sí, mire, lo que está sucediendo ahora mismo en este caso del ayuntamiento, Usted recuerdan que su programa para hacer su campaña, Alegría. atacaba mucho a Félix y Rodríguez. Y soy una persona que tampoco soy simpatizante de ningún partido. Pero una cosa es ir con violín y otra con guitarra. Ustedes recuerdan que a todo el mundo él lo tildaba de ladrón. Inclusive, él decía que, que Leonel Fernández era satanás. No podemos olvidarnos de eso, que eso está todo ahí. Te recuerda muy bien que lo decía. Ese es un satanás. Y que Félix Rodríguez era un ladrón con su prepotencia en su programa. Ahora él no aguanta eso. Por eso decimos ese refrán. Dice que una cosa se comió en otra con guitarra. Ahora es a él que le está cayendo encima. Bueno, eso ¿sí es lo que hay que, hay que saber como público. Tiene este, que aguantarlo porque eso no queda okay así en su programa. No buen día, gracias buen por día, su buen opinión. Día. Bueno, re, re, saludar a Reinaldo Hernández de Hostos, quien nos saluda, están, son parte de los camiones de extracción y excavación de, de Río Yuna. Y Eugenio Guzmán y María Brito. Ah, bueno, es bienvenido Guzmán, que él se refiere, y María Brito, que vean lo que está sucediendo en la zona. Ahí vemos el camión ya llegando al lugar, ahí vemos la retrocavadora en el cauce interno, en el centro del cauce del río Yuna. Y mire por dónde da el agua, qué cosa tan... Estamos perdiendo mucha agua, ¿eh? un río tan caudaloso. Así es. Pues ahí está la denuncia y seguimos nosotros también dándole seguimiento. Vamos a una pausa, así iniciamos en de mañana. Y decirle al amigo Luis Díaz que no lo tome personal que simplemente poniendo comparaciones, pero todos debemos de ser tratados con la misma vara. Mira, Gracias por continuar con público. nosotros, eh, Francis, pero hay que reconocer el esfuerzo que también él está haciendo por sí, mantener sí. la ciudad limpia. No, no, eso, en esa parte, ya lo decía, eh, durante la crítica a la actitud, que no es fácil, <ríe> yo hasta me río, porque dile a la gente que deje de ensuciar tanto para uno poder hacer trabajo. Es decir, es eso lo que se busca, que de una forma ecuánime se le pida y usted lo instruya porque se supone que los alcaldes y los funcionarios electos alcanzan un nivel de liderazgo que es por lo que se le entrega la la oportunidad de que nos administre y cuando usted da su opinión, también exija, hágalo de forma que se le entienda y que no sea, porque se veía como un tanto peleando con el reportero nuestro que le hacía una pregunta para saber de algunas cosas. Cual, ¿Es ahí? Cualquiera se desespera Bueno, pero <risa> eso es parte del cargo Y de sí, la función pública Eso es así ¿Cuántas veces no me abordan a mí O me abordaron a mí cuando Y yo tenía que lo suave Y me decían cosas que, que si fuera en otro tiempo O menos inmaduro O menos maduro Estuviéramos peleando todavía Dándonos trompadas y Que sí, me lo decía sí, sí. Pero cómo yo reaccionaba ¿Eh? Pero obviamente fue pues cuando Ale está haciendo un esfuerzo de limpieza que yo debo reconocerlo yo no puedo ser mezquino ni, ni decir que no con respecto a los letreros yo repito que alguien me diga si no, fui, si no he sido coherente con respecto a los letreros y el apoyo a él y a la gestión respecto a la liberación de los espacios públicos y la congestión visual bueno ya, ¿Eh? eso es así ahora ya. Este letrero está fuera del ámbito, como dijo Luis, del ámbito público. Ya sus letreros están dentro, en un área privada, donde se paga. Esa, esa maqueta de, de cuadro que está ahí, paga al ayuntamiento para poder estar ahí. Bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos, Buenos días, días hermano. Que estoy desesperado, ustedes. esperándote. Ahí voy, ahí Nosotros voy. Nosotros aquí presentes, así en estas es. vorágenes políticas, escucho sociales... escucho, Francis, ahí, te escucho, tirando paquetitos, ¿verdad? No. Socializando la noticia, la primera hora, la primera media hora, así a esperar es. tu noticia. Así es, así es. Ahí voy inmediatamente, y comienzo en el ámbito internacional, expresando que el presidente de México advierte a Donald Trump que no conviene a nadie cerrar la frontera. Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que no es conveniente el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos después de que el mandatario estadounidense Donald Trump lanzara una nueva amenaza de cerrar los pasos. Escuchemos el mandatario de México. Adelante a nadie el cierre de fronteras ¿Y en este no momento? es lo más recomendable yo celebro que ya el gobierno de Estados Unidos esté reconociendo que nosotros estamos ayudando lo vamos a seguir eh, haciendo ahí están las declaraciones de Obrador al momento de advertirle al mandatario estadounidense Miren, en el ámbito nacional, caramba, el artista dominicano no logra alcanzar el récord Guinness de más horas cantadas. Carlos Silver no alcanzó lograr la hazaña del maratón de canto más largo del mundo, según el veredicto del récord Guinness. En la clínica Cruz Jimineán, el cantante mostró una actitud agresiva. Vamos a escuchar. Adelante. En lo que fallamos fue en la regla de los 30 segundos, el participante no puede dejar de cantar por más de 30 segundos a menos de que esté en sus descansos y en las evidencias que nos, que nos mostraron los videos que estuvimos revisando, notamos eh, momentos donde había más de 30 segundos donde Carlos Silver no cantaba, en algunos momentos fueron hasta dos minutos, por lo cual desafortunadamente no se logra el cometido pero ya revisamos todo el material y fueron muchos momentos, no nada más uno, dos o tres, fueron varios momentos en los que se está rompiendo esta regla. Está muy claro, cuando se quiere se puede, que Bien, hay, que persigan sus sueños. Bueno, esas declaraciones de Silver, es al final, fueron después que él terminó la hazaña y que pensaba que había rompido el récord. Finalmente, luego del análisis de los videos, como dice el representante de Guinness, del de los récords, Dice que no, que hubo mucho momento en que se detuvo Y nosotros veíamos algunos videos también y notábamos eso Y la regla era detenerse apenas 30 segundos quizá para tomar agua Para decir algo y luego regresar a cantar Lamentable, ¿eh? ahí está, no se consigue el récord Miren en el ámbito local, regional Vamos a Cotuí, señores, hecho lamentable Matan mujer en Cotuí, se trata de... Glenny Brito Mora, de 32 años, ahí está, quien falleció al recibir un disparo en la cabeza, supuestamente de manos del nombrado Pedro Herrera, con quien ésta mantenía una relación amorosa. Herrera se encuentra detenido. El hecho ocurrió la mañana de ayer en la calle Sánchez de Cotuí. Según los familiares, en el cuartel de Cotuí no le quisieron aceptar la querella, porque supuestamente los familiares del agresor tienen dinero. Vamos a escuchar declaraciones. ¡Adelante! Hasta ahora tenemos claro y preciso que la mató fue el papá de su niña. Me llaman mis compañeros que ella se había envenenado como para que yo quemara los nervios y saliera. Cuando llego al cuartel de la policía ya no es así porque la tenían en una ambulancia. Habían tenido problemas ellos anteriormente. Ellos también han tenido varios encuentros, no ese solo. ¿Tú sabes lo que yo entiendo? Que ellos quieren poner la cosa a su manera. ¿Entiendes? Entonces nosotros vamos a ver y vamos a esperar que la justicia actúe. Entonces, como ellos son el poder, que tienen dinero y nosotros no tenemos, nosotros vamos a actuar con la justicia como debe ser. Bueno, ahí están las declaraciones de los parientes del cuerpo de esta mujer. De esta mujer, caramba, quien, repito, fue víctima, una vez más, de un hecho de feminicidio. ¡Wow! Hombre denuncia a policía municipal de esta ciudad le sustrajo mercancía valorada en 12 mil pesos. Se trata de Eddie García. Dice que miembros de la policía municipal llegaron a su negocio ubicado en la carretera Nagua san Francisco de Macorís, en Huiza, eh, casi frente donde se estará construyendo el hospital, y cargaron con toda su mercancía. Y cuando fue a reclamar al ayuntamiento, encontró personas comiéndose su maíz. Según el comerciante, el costo de la sustracción asciende a más de 12 mil pesos. Así que, vamos a escuchar. Adelante. Yo estoy trabajando aquí. Entonces, vinieron tres policías de los municipales eh, y se llevaron eh, un exhibidor grande, mucho más grande que ese, que tenía 412 mazorcas de maíz hervida. Entonces, yo fui al ayuntamiento en la tardecita allá y lo único que encontré allá fue maíz comido de la gente, tusa allá, adentro del... del de, del ayuntamiento. ¿Y de, de cuánto asciende más o menos? 12 mil y pico de pesos se llevaron de maíz. ¿De maíz? Hervido. a qué alegato se llevaron? Ah, que eso no puede estar aquí. Porque aquí se está haciendo un hospital. Entonces eso no puede estar en esta área. Entonces yo pago aquí para yo tener ese puesto de maíz. ¿Y qué tú le exigas? Yo que me dejen tranquilo, que me dejen trabajar. Bueno, ahí está, asciende a 12 mil pesos el maíz que le llevó la poli San Francisco a este hombre Que dice que se encuentra en un lugar prácticamente privado ahí Que se lo ha cedido, ¿verdad? A la finca ya por ahí en rice Y ya ustedes ven la situación, caramba Miren, vamos a ver por qué denuncian mal estado del sistema cloacal en los rieles Así que ahí está la situación, señores Ha colapsado por allí el sistema cloacal Escuchemos las declaraciones de los residentes en esa zona. ¡Adelante! Estamos sufriendo mucho, los niños se están enfermando con esa, con esa agua negra que hay ahí. Muy, muy... Lo... Un mal olor. tremendo. Nos estamos enfermando, casi no salimos porque es un peligro. Ya anda mucha, mucha gripe, muchas cosas, muchas enfermedades. A limpiar eso porque eso es el agua contamina y es demasiado mosquito que sube. eso sale a esta esquina aquí de aquí, ahí. Y la gente no quiere cooperar para tapar los hoyos, se tapa uno y hueve el otro. Así es el agua porque cuando llueve, mire, vea, todo eso se llena de agua por ahí. Bueno, está, parece ya eh, que ya, ya está colapsado, Entonces, eh, ya nada, no, hay que tratar de que lo arreglen, que, lo, eh, que se ocupen de eso. Porque esto, cada tres meses, cada cuatro meses, colacha. Tenemos que estar pagando, buscando gente, pagando, pagándole tres mil pesos por la mano de obra, más todo eh, material. Ahí está Caramba, y nada para que resuelva eso lo más pronto posible en los rieles. Denuncia haitianos mantienen en zozobra a los residentes en el sector San Martín, realizando escándalo fiestas y actos de brujería. Vamos a ver a Víctor Manuel Ivian, el presidente de la Junta de Vecinos en ese sector. Adelante. Aquí en la calle 6 de Sertor San Martín, esquina 11, hay unos haitianos que tienen una discoteca, un negocio diabólico, más, más, más, mejor decirle, porque ahí tienen unos cuartos que ahí le alquilan eh, a mujeres y a hombres. Tú me entiendes, ahí hacen brujería y hacen de todo. Eh, ya por dos ocasiones le han llevado a la bocina a ellos, tú ves, y ellos no querían entender y se han quedado ahí. y Dicen que de ahí nadie lo saca, tú me entiendes. Así que yo le hago un, un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, ya que ahí mismo también vive dos niños que son menores de edad. que El, el fiscal de menores, Juan, eh, eh, eh, Juan Tavera, yo se lo he dicho a él, tú me entiendes. Ahí hay dos muchachitos menores de edad que están viendo todas esas cosas que esos gestiones están haciendo ¿Qué ahí. Que ellos hacen, entonces, Adiós, pero los, los, fines, los fines de semana, eso, esto aquí no se puede aguantar, del escándalo que ellos hacen ahí y todos los fines de semana, un pleito también tú me tienes. Nosotros no podemos seguir aceptando esa vagabundería. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de Ivian, este es el lugar, ¿verdad? Ahí está en la parte trasera principalmente. Y vamos a escuchar, vamos a escuchar mientras vemos los símbolos ahí que utiliza este hombre en su lugar. Las declaraciones justamente del haitiano Dice que trabaja la santería Sí, que trabaja la santería Pero sin hacerle daño a nadie En el sector San Martín Escuchemos las declaraciones de Arsenio Pola Adelante Eso de que está hablando no sé Porque usted sabe que uno En el país está trabajando Yo no estoy logrando Hasta que yo paga la casa, que paga la luz Que todo, todo aquí Y yo estoy negado y eso entonces y, todos los escándalos, verdad? entonces toda que siempre la gente se habla, pero no diga la música de nada, ¿tú ¿me entiendes? porque el domingo fue que yo ahí, estaba ahí hablando, pero no peleando, pero la gente estaba hablando y yo no estaba peleando, no era una, una cosa suficiente para decir nada. Yo tengo que ir ahí y defenderlo. ¿Tiene un negocio aquí? Un negocio? Sí, yo tengo una. Yo vendo reflejo, el neve 11, otra cosita. ¿Y se reúnen aquí vienen aquí. Sí, yo vine ahí y yo lo gano a mi peso con ellos algunas veces. Con eso <risa> yo pago la casa, con eso yo mantengo la familia. Pero si estaba aquí, yo estar hablando de otra cosa, yo no, yo, no, yo no te diga nada. ¿Tú me entiendes? Porque eso. Es una cosa, uno está en el país, uno tiene que estar ahí negado, tiene que estar ahí. No te puedes probar. Sí, tiene la orden con la policía... ...porque eso es el cuida uno a otro... Bueno señores, ahí están las... Eh, ...imágenes, ¿verdad? Miren esto, donde él tiene su... ...su centro... ...de hacerle el trabajo de santería... ...miren algunos símbolos, oh Dios... ...esto fue, repito, o es... ...en el sector San Martín, en la calle 6... ...esquina 11... ...y ya ustedes ven las declaraciones... ...del haitiano, reconoce que sí... Él hace sus trabajos de santería, pero sin hacerle daño a nadie. Miren, padre de joven asesinado en medio de atraco en San Francisco de Macorís pide que se haga la justicia. Isaías Quinoa Quesada, de 20 años, quien fue ultimado a tiros para ser despojado de su motocicleta en el sector Los Rieles. Vamos a escuchar qué dice el padre de este joven muerto a tiros. Adelante. Bueno, ya eh, estamos ya lo que es juicio de fondo ya, eh, ya va una se hizo una primera vez en el cual este no no sobre, parece que faltaron cosas por aclarar y eso esperamos ya que ya esto se le dé ya eh, se termine este caso ya porque yo creo que se ha hecho un trabajo excelente la justicia ha hecho un trabajo excelente. Eh, la persona que tienen que ver con esto. Estamos seguros de que fueron esas dos personas. O sea, sin temor a, a titubear, que son ellos dos. ¿Quién ¿Cómo se llama? Y le llaman Ramen en... López y la antigua, el hijo del de policía, la antigua. Ellos fueron los que causaron el problema. Y esperamos que Dios haga justicia hoy, que se aclare el asunto y que paguen por los hechos que hicieron. Y... Ellos como tuvieron valor para eh, hacer este tipo de cosas, que tengan valor para también eh, eh, hacer, eh, o sea, hacerse, responsable, hacerse, hacerse responsable de lo que ellos hicieron. No, ahí están las declaraciones del señor Inoa, el momento de pedir justicia, que se haga justicia contra esos dos jóvenes que están implicados en la muerte de su hijo. Decirles a todos y a todas que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy randilada. Porque es 100% purificada con sistema osmosis y es tan dominicana como tú. No es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua de Randy randilada. Esta es exquisita. Llámenos para mayor información al teléfono que aparece en pantalla. Agua Randy Lar. Exquisita. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí nueva vez mañana tempranito. Hermanos del alma, Francis, Fulvio y Raquel. Bye bye. Gracias Vladimir, gracias por tu información y asimismo con esa despedida recibimos. Y damos la bienvenida a Raquel Ortega. Buenos días, Francis. ¿Qué tal? Buenos, Buenos días, días. Raquel. Food. Buenos días. Hoy sí estás caliente. <risa> <risa> Hoy tiene la manita caliente. Ya, ya. Sí, sí, sí. <risa> Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Y es día de San Isidoro según la Iglesia Católica. Aquí estamos, bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos. Un abrazo bien grande a todas las personas que nos ven a través de la magia de la Internet. ww.telenor.com.de. Bueno, muchas noticias importantes, sí. penoso el caso de Carlos Silvers, aunque hay que valorar el esfuerzo, claro. totalmente, un gran esfuerzo que hizo, que es su segunda vez que lo hace, la tercera es la vencida decimos buen dominicano, que lo sigue intentando y que cada quien que tenga sus sueños que trabaje para ello, para lograr lo que sí si se propone, entonces lo logrará. En este caso, según los miembros o jueces de récord Guinness, bueno, dijeron que no cumplió con las pausas, con el tiempo de rigor establecido, los en 30 segundos. Así es, los 30 segundos. Ya tenía otras pausas de al máximo 15 minutos para descanso que él la, la tomaba. Entonces, eh, él hizo su esfuerzo, el mayor de los esfuerzos, recibió apoyo de la comunidad dominicana, recibió apoyo de los medios de comunicación que transmitieron día por día su hazaña. Seguirá intentándolo y eso es lo que lo animamos, que lo siga intentando. Ahora mismo está en interno, está recuperándose porque está demostrado científicamente que la falta de sueño nos puede causar graves consecuencias a la salud, no tanto así la falta de alimentación, podemos durar más tiempo sin comer pero no dormir y los delirios que manifestó entre esto uno, el delirio de persecución, persecución y delirio de eh, eh, eh, agres agresión también. Mm entonces está en interno uh -huh. en la clínica Cruz Gimineá y le está dando seguimiento los jueces de Guinea que le faltó eh, más coordinación con su equipo uh -huh. yeah. pero que lo sigue intentando que vuelva a realizarlo sí, en otro animarlo, fin, me que imagino que, que esté en manos de psicólogos claro. para poder superar esta, este trance que es producto del cansancio claro. y, pero también entiendo que esta, este episodio de su vida le ha fortalecido en el espíritu, le fortalece en la acción, en la actitud y sobre todo en sus uh -huh. cuerdas vocales, que puede, creo, superarlo en la próxima. Claro, tiene que romper el récord de las 105 horas ininterrumpidas cantando, que lo tiene la India, que no es un mangú, pero bueno. El duró que las prepararse. horas, lo único que violó. Eh, las pausas. Las pausas. Correcto. Vamos entonces, a escuchar una. Como existen las reglas establecidas. El de Record Guinness, ahí estuvo la violación. penoso Bueno. Vamos a escuchar un contacto. Adelante, buenos días. Adelante. Buenos, buenos días, días a esa trilogía elegante, caballero, Muchas ama, bellísima Muchas gracias. Eh, Miguel Martínez, licenciado Miguel Martínez, Miguel. Le habla. Eh, yo entiendo que ese, ese reto no debe, ser, debe servir para que aparezca un loco ahorita que quiere arriesgarse y que, y que pierda la vida, porque eso no es una paja no de, de coco. No además quiero, eh, estoy llamando entiendo que fuera del tema para referirme a una situación llamé a Furbio, le escribí hace dos días eh, sí. yo entiendo que él como persona hace lo humano, pero hay que evitar que los semáforos, nueva vez voy a la, la, la referirme a eso los semáforos de las intersecciones Luperón con libertad sí. y Duarte con libertad no esperemos que se nos dé una desgracia sí. para después Empezar a lamentarme y a decir, hay que hacer una coleta, vamos a empezar a hacerla, yo me presto, dígame, ¿qué hay que hacer? Sí. Un tele, radio, maratón, radio, tele, lo que sea, dígame, yo salgo, sí. me dispongo, yo salgo por las calles, vamos a buscar peso a peso, porque no podemos permitir, eso es un tapón, a esta hora usted va y fácilmente se encuentra ahí 10, 15 minutos, es aparte, verdad. Es repito, del riesgo que eso implica, cuando se da la desgracia, entonces vienen las lamentaciones, puede Así. ser usted, puede ser yo, puede ser cualquiera evitemos esa situación por favor, sí. tenga buen día Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. gracias Gracias, por Roso. su reflexión y sepa que esto Así va es. a llegar a la alcaldía y sobre todo al departamento de tránsito yo lo remití que ya yo había dicho antes de ayer que esos semáforos de la libertad con Luperón y, la y, Duarte. Que, y Duarte que el propio Canela me había escrito que estaban en reparación las tarjetas pero ya es tiempo ya es tiempo. Claro. Miren, eh, yo, la verdad que me preocupo. Eh, ¿Qué está pasándonos a nosotros en la República Dominicana? Y le pido a Dios que nos libre del mal que a otro le suceda. ¿Y qué puede estar pasando por la mente de un individuo para quitarle la vida a su pareja o a quien es la madre de sus hijos? Le pedimos a Dios inteligencia. Raquel lo que es la campaña ni una más o una menos no hemos tenido un día de la semana que pasó y esta sin recibir una mala noticia de este tipo sociedad Estado debemos buscarle una vía o una solución a esto ya sea, no sé si es la de Romper el esquema de los principios y de derechos fundamentales, aunque se presume la inocencia del individuo, en la primera muestra diría yo que será retirarlo y, y someterlo a, una, a un consejo de psicólogo, de, de, qué sé yo, pero no dejarlo en la calle o no dejar de provista a esta, mucha, a esta gente, a la mujer. Y en yo, este caso se había sí, parece que había varias que puesto ella y supuestamente dice que, que el agresor tenía dinero y que no, no proseguía. La un, policía no le ha aceptado. Qué pena sí, la muerte sí. de esta joven. Vamos a escuchar este costura. contacto. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Buen, Buen día, francis Buen día, mi hermana Raquel. Hola, ¿cómo está Juan Carlos? ¿Cómo está? Bendecido por Dios. Qué bueno, un placer escucharte. María. Bien. Adelante. Con lo que decía el señor anterior, antes de decir eh, la llamada que estoy haciendo ahora. Eh, 100% con lo que dice o sea hay que hacer una recoleta hay que, hacer lo que, hay que, hacer. Hay que ayudar porque eh, nosotros los seres humanos estamos un poquito equivocados, dicen que la alcaldía tiene que hacerlo todo o el presidente tiene que hacerlo el gobierno, todo, el el gobierno y nosotros tenemos puede que, que tener la mano también por otra parte quiero aprovechar este hermoso programa que están vistos aquí en San Francisco, macorís provincia y por qué no también en San Luis? Eh, mañana mañana con Dios mediante y el Señor lo permite, eh, pidiéndole a todos los que no veas a la tierra de Emily, hacer presencia con Dios mediante en la fiscalía, porque queremos que para que los jueces vean que nosotros estamos todavía atentos a lo que pasa, a lo que puede pasar porque nosotros hasta ahora no se nos olvidó hombre, él, Repite, no nos olvidó, ¿mañana a qué hora? Repite, Juan Carlos, ¿a qué hora? Mañana a partir de la nueve, de la, nueve mañana, de la mañana A partir de la nueve Por otra parte, quiero también agradecer a, a INAPA que nos ayudó que estuvo con nosotros ahí hasta la terminación de la puerta del agua del sector de los rieles Ya gracias a Dios, ya los rieles que tenían años y años que no, no usaban eh, y también al gobernador que nos ayudó también bastante. Muchísimas gracias, que tengan un lindo, hermoso hermoso Gracias bien, a ti, Juan gracias. Carlos. Destacar de Juan Carlos, y así ojalá y aparezca muchísimo ciudadanos que agradezcan cuando logran las cosas. ataca, pero cuando... Sabemos lo... que los, sí. las autoridades están combinadas a resolver las problemáticas, pero normalmente utilizamos los medios solo para atacarlo, no para reconocerlo cuando están cumpliendo su labor. Mm. Eso hace, te hace grande, Juan Carlos. Muy Enhorabuena. Ah, bueno, antes de ir, hay muchas... La denuncia mm. se de la muchas. policía municipal que hace este señor que le sustrajo la mercancía, valorada en 12 mil pesos. Él tiene su negocito puesto ahí donde están construyendo el hospital. Ahí siempre han habido negocitos, se paran camioneros ahí. Uh -huh. eh, en todo caso, eh, digamos, si le van, el a dice pedir que, los que se de la retire. Policía, se llegaron a su negocio y le llevaron todo lo que Si se... le van a pedir que se retire, entonces no hay que llevarle la mercancía. Pero que él está en un área privada lo... y él está pagando. Es que, es que yo se lo he dicho y se lo dejé como mensaje al alcalde. No puede permitir que en un día común, un policía que no tiene la preparación ni la conducta, porque son conductualmente no son estables, la mayoría... No puede asumir el rol de policía o de fiscalía o de lo que sea, porque un negocio, mira lo bonito que está, lo bien limpiecito que está higiénico. El, higiénico. Mira qué bonito. Un negocio de pueblo rural, o de, de área rural. porque No, la no ciudad. impide el tránsito ahí. Para nada. Hay un espacio de acera que la gente cruza. Es una área privada. Si sí, todos Entonces, los chiriperos, si todo el no que está informalmente está, está tan tan organizado como ese señor, que yo lo felicito. Y voy a ir a comer maíz ahí, pues a mí me gusta el maíz. Pero por Dios, ¿por qué asumir? Los policías solamente pueden participar cuando el ayuntamiento bajo el esquema legal está participando y ellos están ahí como símbolo, pero no para ejecutar, como policía puro. Bueno, pues sí, así es, así es. 12 mil pesos tiene que pagarle el ayuntamiento. Gracias por continuar con nosotros acá en La Mañana. Muchas gracias, Fulvio, y bueno, Amable Televidente. En el día de hoy hay muchas expectativas, grandes expectativas creadas para la selección de los jueces del Consejo Nacional de la Magistratura. Como ustedes bien conocen, dan, han dado seguimiento a todo este proceso que se ha venido realizando. Bueno, ha habido momentos difíciles, como el caso que fue objeto de la jueza Miriam Germán Brito, oriunda de Salcedo, y la forma de cómo el miembro del consejo, quien también es procurador general de nuestra república, Yanalai Rodríguez, le eh, enfrentó y le acusó y con unas supuestas preguntas enviadas por anónimos él instauró ahí el concepto y la figura del anonimato, un tema que se ha hablado muchísimo y que todo el mundo ha dado seguimiento por la importancia que recae, pero en el día de hoy se debe conocer ya la información de cuáles son los seleccionados, algunos que van a ratificarse, otros que serán cambiados en el Consejo Nacional de la Magistratura. Por ahí desfilaron importantísimos jueces de esta zona también, de la provincia de Magna Mirabal, estuvo el juez Sinoa también, que aspira a esta posición, y bueno, y entre otros, muchos jueces. Yo quiero compartir con ustedes esta respuesta que da la juez anterior fiscal del distrito, Jenny Berenice, ella aspira también a ser miembro, y cuando se le preguntaba de cuáles implicaciones o consecuencias le traía a veces el enfrentar temas y como mujer, sobre todo con una, el tema de género en República Dominicana, cómo se crean estas, estas concepciones y estas eh, prácticas y definiciones construidas en la sociedad diferentes a género masculino y a, y a femenino, sin embargo en el aspecto profesional una mujer puede tener la misma función que un hombre, pero no son valoradas igual, ni siquiera se le paga igual. ¿Y cuáles obstáculos ha tenido ya que enfrentar entonces por simplemente ser mujer dentro del aparato judicial? Vamos a escuchar estas declaraciones entonces que le dio en ese momento, precisamente en el día de hoy, en que vamos a es esperar en horario de la tarde que se den a conocer cuáles son los jueces selectos. Cheri Berenice, vamos a ver qué le respondió cuando le preguntaban sobre este tema un gran dominio de los aspectos técnicos del derecho, pero además de una visión de desarrollo tecnológico aplicado a todos los procesos, que creo que serían importantes en la Suprema Corte de Justicia, en términos generales para que nuestro país pues se acomode a todo lo que son los avances y así también eh, ponerle un poco más de rapidez a el tema esto de la mora y todas las quejas que ...existen en los tribunales de cómo se asumen algunos procedimientos y procesos. Pero el Estado Dominicano tiene una gran deuda con la mujer dominicana. Y siento que se ha violentado la Constitución de la República... ...cuando se plantea la equidad de género en todos los espacios... ...en un país como el nuestro. Y este, en que estamos nosotros a nivel del Poder Judicial... Eh, y otros, pero específicamente el gran la gran responsabilidad que tenemos nosotros en el Consejo Nacional de la Magistratura en la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y también en relación a las altas cortes en términos generales me voy a referir específicamente esto aunque podí, pudiera tocar otros espacios, pero real, efectivamente nosotros tenemos el compromiso de producir ese equilibrio esa equidad y con esto también llegar a eh, establecer la igualdad en cuanto a lo que es la selección que pudiéramos nosotros hacer. En tu gran experiencia como mujer en ejercicio de tus funciones, ¿cuáles han sido las grandes dificultades que tú has tenido en función de tu género? Te lo digo como mujer porque he visto toda tu impronta, además eh, toda la energía que le pones a tus casos y la manera en que, lo desempeñas. Sería importante también, junto con esto, aunque ya has manifestado algunas novedades que pudiesen implementarse, que en términos generales pudieras hacer algún tipo de recomendaciones para mejorar el sistema en términos generales y específicamente en la asunción de que nosotros de cara al futuro podamos tener una justicia más idónea, más independiente, una justicia que real efectivamente pudiera ser garantista de los derechos fundamentales de las personas. Indiscutiblemente que sería mentirles decirles que no la condición de mujer no ha implicado cuestiones a las que los hombres por lo general no se ven expuestos y pudiera brevemente decirle algunas cuestiones que frente a la fiscalía me pasaron y hasta frases que a veces le dicen personas a, a una y recuerdo que una vez en un proceso una persona cuando bajé me felicitó y me dijo la felicito porque usted hace el trabajo como un hombre y yo le dije no, le doy las gracias pero yo hago el trabajo a mucha honra como una mujer, no hago mi trabajo como un hombre. Pero también... Cuando llegué a la Fiscalía del Distrito, tenía, y ahí está mi hoja de vida, una hoja de vida, creo, académicamente, muy aceptable para ser humilde. Y venía de la Fiscalía de Santiago de Conocer los casos más complejos porque acostumbro a investigar y litigar los procesos en toda su fase. Y recuerdo que una persona... Dijo, inclusive públicamente, que o estaba insinuando que con quien yo me relacionaba emocionalmente que había llegado tan joven a ese puesto. Y mm. a pesar de que cuando llegué... Raciones? A pesar que... Y eso a ningún hombre se lo han preguntado nunca. No. Lo hacen a una mujer, pero hasta en la vestimenta nuestra se fijan y en la vestimenta de los hombres, ¿no? Y eso pasó inclusive con una candidata a la presidencia en un país de Sudamérica que ella eh, se puso un pantalón, entonces fue motivo de un escrito en un medio de comunicación y ella hacía la, en un panel, ella explicaba cómo ella se sintió, porque a pesar de que también había salido ese mismo día la foto, de el contrincante de ella, que era un hombre, a él se decía que tenía unas ropa deportivas relajada y ella que tenía una ropa atrevida. Entonces hay muchos esquemas que no, lamentablemente, no tenemos no somos medidas como la misma vara hombres y mujeres, lamentablemente. Y con relación a la parte 2 de su pregunta, desde el sistema de justicia podemos hacer mucho, con el tema de la mujer y una de las cosas que por ejemplo cuestionamos es el tratamiento a la violencia de género intrafamiliar, ya que hay jurisdicciones que entienden que el hecho de que la mujer desista eh, da lugar a que no se tomen medida en el proceso. Y eso demuestra mucho desconocimiento. La principal causa de muerte violenta de la mujer dominicana son los feminicidios. Y nosotros tenemos una realidad a pesar de los esfuerzos que se están haciendo desde la Procuraduría y desde otras instituciones de la sociedad civil. Pero, pero, ¿por qué se asume esta postura? Porque es cultural. Nosotros tenemos que comenzar a educar para una cultura de equidad de género. No educar para una cultura de equidad de género, no es que debemos hacer ese cambio porque es moderno, debemos hacerlo porque hay que garantizar derechos fundamentales de la mujer, pero debemos hacer, hacerlo porque nos está costando la vida de cientos de mujeres y además dejando muchos niños y niñas huérfanos en las decisiones. en las Ahí estábamos viendo parte de la respuesta que dio Jennifer Nice, una de las 78, personas que fueron entrevistadas por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y quien le hacía la pregunta era una mujer y diputada también, en principio, la señora Josefa Castillo, quien el día de hoy ha dado una declaración a la prensa diciendo que espera, pero este, este miembro del Consejo no es que espere, es que usted se supone que debió evaluar y que entre todos aportar ahí para que los mejores, los más capacitados, lleguen a esos puestos. Entonces, ella dice que espera que hoy se elijan por su capacidad y sobre todo su formación académica y que no sean por afiliación política. Eso lo esperamos la mayoría de los dominicanos, pero hay otros que no tienen muchas expectativas en ese aspecto y con toda la razón, sobre todo viendo los procesos como se han llevado en ocasiones anteriores. Entonces, ha sido una de las... Eh, mm, entrevistas más compartidas y más seguidas, a de Jenny Berenice porque en todos los aspectos que le hicieron preguntas, pues contestó de forma con, con mucha firmeza y muy, y muy concentrada, sobre todo, y con toda la, la sapiencia de manejar cada uno de estos procesos y las recomendaciones que hacía. Pero otra que causó mucha tensión al país fueron las declaraciones de otros de los participantes a ser miembro o prospecto a ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el juez Modesto Martínez. Él habló muy fuerte y de frente a quienes tienen que tomar las decisiones del presidente de la República en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y cada uno de los miembros importante ahí. Sobre todo habló del tema de la corrupción que se vive en nuestro país. Y esto le causó de que le recibieran con convictores en su oficina, de que movimientos en el exterior hicieran protestas con pancartas pidiendo que sea electo uno de los miembros del Consejo. Pero vamos a escuchar de sus propias palabras brevemente, en un minuto, lo que parte de su respuesta en torno al tema de la corrupción. Modesto Martínez, adelante. Soy honesto, soy un juez independiente. Y eh, por eso, por ser como soy, usted mismo sabe eh, cuáles son todas las cosas que han pasado conmigo dentro del sistema. Entonces, eh, la situación es esa, que yo hago un clamor. Yo aspiro a llegar a la Suprema Corte de Justicia porque creo que tengo mucho que aportar. Pero no hemos escuchado absolutamente nada, déjenme que él exprese, es un minuto que dura, es un minuto, pero déjenme el minuto que él termine con la idea, y yo no hablo más, por favor. Que los políticos sobre todo hagan la conciencia de que no hay manera de que esto cambie si no se produce la liberación de la justicia. Sin una justicia independiente no vamos a tener país, por eso poco importa que seamos el país con más de una década de crecimiento económico y eso no se traduce en bienestar para los ciudadanos. Una justicia independiente llama control a todos los integrantes del Estado y ese control ético va a permitir la manifestación de la justicia como idea él aspira a eso sobre todo, él habló muchísimo más, claro, era en una entrevista de 28 minutos, que no la podemos poner completa aquí, solo traer unos trozos para recordarlo, en el día de hoy a las 3 de la tarde vamos a conocer el país, conocerá quiénes son los nuevos miembros, nuevos jueces del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ustedes vieron en la primera eh, que le puse de Jenny Berenice, cómo ella abordaba y decía de que por el simple hecho de ser mujer, pues así se le discrimina hasta en la justicia, hasta quienes están dados a ser justos, a aplicar las leyes en, de igual forma para todos, sin importar el sexo. Y que cuando ella toma y que lo hizo y quedó demostrada por su experiencia, cada una de las decisiones le decían pero usted ha actuado como un hombre, o sea que la no está en capacidad por simplemente ser mujer de hacerlo bien. Esas son parte de las discriminaciones que se viven en República Dominicana y hay que romperla con ella y de insinuar que para usted llegar a un cargo, a una posición importante, tiene que tener alguna relación personal con algún agente de poder. Eso hay que romperlo ya. La mujer está en todas las capacidades de demostrarla, sobre todo sin ninguno de esos prejuicios. En este país que se nos eh, alardea muchísimo que somos democráticos y que somos respetuosos de los derechos humanos, pero es de la boca hacia afuera, en la acción hacemos todo lo contrario. Esperamos que en el día de hoy entonces se elijan a los mejores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, porque si no, pierde el país, lamentablemente. Nos vamos a una brevísima pausa, retornamos con el minuto final de, de mañana. Quédese con nosotros. De mañana. Compromiso. Dedicación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 Gracias por permanecer con nosotros. Cambiamos de tema en estos minutos finales para presentarle un reportaje de la situación que impera en, en un centro educativo de aquí, el Ercilia Pepín, situación de violencia. Vamos a verlo. Los actos violentos que protagonizan estudiantes en el Liceo Ercilia Pepín de San Francisco de Macorís se les han salido de las manos a las autoridades. El último hecho circula en las redes sociales donde un estudiante amenaza a otro con un arma blanca. Claudia Inmaculada Guillén, directora de dicho centro educativo, asegura que no cuentan con la seguridad requerida para evitar que se produzcan situaciones similares. El video que salió ayer es un video del 19, del mes pasado, que de inmediato se detectó el caso, se trabajó con la familia, con Juan, la fiscalía, y todo quedó. Trabajado con la familia también. No sé por qué, y a quién le interesa sal salir, sacar ese video ayer. Porque si aquí se asumió la responsabilidad de trabajar y con un informe y todo trabajado, no sé por qué motivo y quién, ¿Y a quién quieren hacerle daño. Porque nosotros somos responsables y asumimos el rol que nos corresponde. Ahora, la familia que estamos cansados de llamarla. Se consideran que no aquí no hay familia, es una mayor parte. Porque cada vez que se le convoca, no vienen. Aquí hay estudiantes que dan los números traviados. Yo como dirección, cada vez que hay un caso como eso, que yo voy a mi carta compromiso. Y cuando veo que hay dos y tres teléfonos que no son de la familia, entonces me doy cuenta que tanto que vino a inscribirlo, como el estudiante está mintiendo porque se disfrazan, se esconden para venir a inscribirse aquí. En tanto, la directora regional de educación, Mariel Santos, señaló que hay que tomar medidas contra los estudiantes que protagonizan estos hechos. De seguridad, más bien diría yo carece de disciplina, porque lo que tenemos aquí es un problema muy serio de disciplina y que también se establezcan regímenes de consecuencias ante las faltas que cometen los estudiantes, porque ya... Hay casos que son muy delicados y que afectan incluso la vida, la tranquilidad de los que trabajan en este centro educativo y de todos los moradores que están alrededor. Y podría decir hasta del municipio, porque las paralizaciones y los disturbios que se realizan en la Avenida Libertad están afectando a todo el municipio. Con relación a la seguridad escolar que no existe en este centro educativo, Santo expresó lo siguiente. Hubo unos años, en el 2013 para ser exacto, que se hizo una disposición desde la dirección regional en otra gestión ...de que vinieran policías escolares... ...todo el municipio recuerda, y por eso lo digo... Que, se, ...que hubo una oposición desde aquí... ...de que no se hiciera... ...de que no se instalaran policías escolares... ...pero sí se hace necesaria la instalación... ...de policías escolares aquí... ...para que sirvan, colaboren... ...con todos los procesos de disciplina... ...que deben de, de, de tener... ...porque hay casos... ...como lo han visto ya públicamente... ...que hasta quieren agredir... ...y hay casos de estudiantes que amenazan a maestros... ...como me acaba de decir el equipo de gestión, para, para cuando se le llama la atención o se le quiera dar algún consejo sobre alguna indisciplina que han cometido. el persona. Bueno, otros actores también involucrados en este proceso, como Juan Taveras del Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes, también se expresa al torno. Vamos a escucharle. Especialmente, parte de, la, de los porteros tuvieron que salir a la calle y desmontar o quitar tres gomas que tenían... Eh, jóvenes para incendiarla nosotros cogemos riesgo como decía la directora en relación porque estos jóvenes se creen hombres entonces son huérfanos con padre vivo. ¿a quién podemos acudir? si la bendita ley la 136.3 protege la delincuencia juvenil porque no se le puede tocar conforme a la ley entonces cuando se elaboran leyes de esa naturaleza se está abonando la delincuencia juvenil por su lado la procura. Bueno, ahí estamos viendo uno del personal del liceo. Entonces, Juan Taveras, en unos segundos, nos va a dar sus declaraciones también respecto en este tema de violencia que vuelve a repetirse en centro educativo. Decía la directora. Que ella no uh -huh. sabe quién era que tenía la intención porque es que están sacando esas imágenes al medio, a los medios. Bueno, vamos a Hay escuchar. que resolver la problemática. El problema no es que se... Y hay violencia, no, no. que tiene que haber régimen de consecuencias obligatoria Vamos a escuchar a... Ahora sí está listo. Juan sale sí. adelante. Juan Tavera, escucha. Eh, sí, nosotros eh, recibimos la información, le pedimos al Liceo en ese entonces que le aplicara la sanción correspondiente y nos remitiera el caso. Eh... Después nos enteramos de que habían firmado un video que salió en las redes. Ya con esa evidencia conocida, nosotros eh, vamos a proceder y el informe que nos remitió la dirección del Liceo, vamos a interrogar las partes que están involucradas y se van a tomar las medidas correspondientes conforme a lo que establece el Código Penal y el Código de Niños Niñas y Adolescentes. Juan Tavera dijo que someterán a la justicia a los estudiantes. Está, está en todo un proceso de investigación, de recibir pruebas para tomar las sanciones de rigor. Enhorabuena que se haga y ojalá y no se repita este proceso. Bueno, recordarles que mañana 6.30 de la tarde será la misa de Acción de gracia en la Catedral Santa Ana por la Salud de don Luis Vargas, así que la familia Vargas invita a todos a participar de esta Santa Eucaristía de Acción de Gracias, mañana en la Catedral Santa Ana. Agradecer a las personas que están en sintonía en el WhatsApp y escribe Delio Antonio Mercedes de la urbanización Toribio Piantini, manda una postal y un audio, el doctor Armando Polanco manda un texto bellísimo, dice él, vamos a leerlo en lo adelante, el número que termina en 2079, Dice que es muy bonito el negocio de frutas, pero si dejamos a rivalizar esa zona, ahora tendríamos un futuro en el problema, en, en el futuro un problema mucho más difícil de resolver y que el hospital debemos de proporcionarle suficiente belleza ambiental, escribe esta persona. Del número que termina en 2079. Tenemos un contacto, vamos a recibir un contacto final. Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, hola Señor. Buen día, ¿cómo estás ah, Raquel? Sí. Fulvio. Y a Francis, que no lo estoy viendo. Francis tuvo que retirar. Habla el profesor Pacheco. Hola Pacheco. Mira, el, la situación de este liceo es que las autoridades no han querido asumir su responsabilidad en este centro. Este es el único centro generalmente que es, donde se producen todos los desórdenes de la, en el área educativa. Recuerdo cuando era dirigente, en el 2015 nosotros estuvimos allá en una situación, una discusión, precisamente porque un estudiante que se llama Alexander, había provocado un incidente, inclusive hasta disparos hubo dentro del centro. Y la dirección regional de la época, creo que era la, la, la directora Zoila, y parte de los dirigentes de la ADP se opusieron a que se sancionara el estudiante y se implementaba medidas de seguridad para proteger a los estudiantes mismos y a los profesores. Entonces, si existe un organismo en el Ministerio de Educación, debe estar ahí vigilante a la policía escolar, que debe ser educado no para intervenir en la vida institucional de centro, sino para resguardar su seguridad. Eso debe implementarse. Lo que pasa es Raquel, que hay grupos públicos que tienen centros que hacen vida y son a veces los que patrocinan estos desórdenes, es una decisión que debe tomar el estado pasado. es una responsabilidad la directora regional, hay policía escolar en centros primarios que no hacen tanta falta, uh -huh. donde se arman los problemas ya por la edad conflictiva de los estudiantes, es en los sí, centros de claro. media, es sí. ahí que deben trabajar, y si asumo su responsabilidad no te hablando tonterías. Okay, gracias. Muchas gracias a usted Bien, Pacheco, gracias. gracias a usted Diana, uh -huh. es acción, es sanción lo que hace falta Sobre consejo. todo hablar menos y actuar más ¿Tú te imaginas que esperen que haya muerto de estudiante ahí dentro por estudiante Para entonces tomarlo correctivo? Uh -huh. Con tantos incidentes que se han dado en ese lugar Constantemente El problema no es decirlo, no es difundirlo Es trabajar para evitar que eso ocurra nos vamos con esta información, retornamos mañana, si Dios quiere, gracias por su compañía, por su fidelidad. Hasta mañana. Feliz resto de día a todos. Muy buenos días, es para mí un gusto saludarles en esta preciosa mañana donde tenemos esa tarea de ser felices, de decidir ser felices. En el día de hoy voy a trabajar eh, un tema que muchas veces eh, es complicado para nosotros y es cómo hablar con nuestro jefe, con nuestro líder en el, en el aspecto laboral. Bueno, muchas personas tienen dificultades en la comunicación con su supervisor, con su antes llamado jefe. Eh, vamos a ver algunos tips de cómo mejorar. Súper importante, amigos con relación a cómo mejorar la comunicación. Primero, la comunicación tiene que ser fluida, ahora también tiene que ser como le gusta al jefe, usted tiene que tener claro que su jefe o supervisor no tiene por qué adaptarse a usted, usted es el que se tiene que adaptar a la empresa y a su jefe, por tanto hay que indagar cómo a esa persona le gusta la comunicación, a qué me refiero, la quiere personal, lo quiere por escrito, lo quiere por correo, lo quiere por mensaje de texto, por WhatsApp, de qué manera le gusta comunicarse. También con qué frecuencia, o sea, desea un reporte diario, desea que únicamente le reporte cuando haya alguna dificultad, cuando hayamos llegado a cierta meta, cada X hora. Estas cosas hay que preguntarlas directamente, si no nos han dado una información específica. Otra cosa fundamental es aprender a posicionar aprender a dar nuestros argumentos, cuando hablamos de una empresa tenemos que tener claro que lo importante es la productividad, la rentabilidad, si yo quiero algo mis argumentos tienen que estar basados sobre rentabilidad, sobre productividad, por ejemplo eh, yo estoy realizando una nueva tarea que eh, significa mucho más tiempo, más responsabilidad, aplicación de otros conocimientos, más técnicos, si yo quiero ir y pedir algún beneficio adicional, económico o algo, eh, lo que hay que hablar es en términos de rentabilidad, por decir algo, este departamento eh, despachaba 30 de estos productos a la semana, hoy en día, desde que yo estoy trabajando en esta área, se están produciendo 90, partiendo de esto, quiero sugerir que se me dé una comisión, quiero, o sea, los argumentos tienen que ser contundentes, prácticos, concretos y basados en productividad. Algo muy importante también, incluso antes de pensar en exigencias, en demandas, es cuál es mi actitud. Si yo tengo una actitud constante de colaboración, de aprendizaje, pues entonces también cuando yo voy a hablar con mi jefe, él va a tener una actitud positiva, no estar predispuesto a hablar conmigo porque me va a percibir como una persona que aporta constantemente, incluso como una persona necesaria y un potencial para el equipo, así que eso es muy importante. Ahora, a otro, otro elemento fundamental en la hora de cómo hablar con el jefe es la seguridad. Nosotros tenemos que primero que todo confiar en nosotros mismos. Tú eres valioso, tú eres competente, te lo tienes que creer, y sintiéndote bien contigo mismo, entonces puedes ir a hablar con la otra persona. Si yo voy a ir a hablar de algo y estoy titubeando, entonces eso no va a ser creíble. Si no me lo creo yo, mucho menos me va a hablar el otro. Cuando hable con el jefe que esté seguro de lo que estoy diciendo, claridad en las informaciones, contacto visual, es muy importante. Otra cosa, tenemos que buscar el momento apropiado. Si vemos que esta persona está bastante ocupado, ofuscado, eh, no está de buen humor, pues no es el momento de abordarle. Vamos a abordarle en un momento propicio, que ojalá esté solo delante de personas que sabemos se pueden tocar estos temas. Otra cosa fundamental, preguntar acerca de cómo estoy haciendo mi trabajo, qué le gustaría que mejorara, qué cosas, y eso va a generar entonces una confianza en la relación. La persona te va a percibir como alguien abierto, como alguien con disposición a crecimiento, con apertura, ¿okay? Y cuando, se, entonces ya teniendo esa percepción positiva de ti, probablemente se te asignen otro tipo de tareas más complejas, importantes para la empresa y mi actitud, siempre debe ser una actitud muy positiva, de wow, este es un reto maravilloso, eso va a permitir tener una excelente comunicación. Recordemos algo, hay dos tipos de conflictos que se pueden presentar o dificultades. Uno es cuando presentamos una, un malentendido por información, es decir, yo o malinterpreté algo o no me llegó cierta información que era importante, lo cual a la vez genera un conflicto, ¿cierto? Hay ahí un problema por comunicación. Otra cosa es cuando el problema se da porque tengo una mala relación con mi jefe, una situación de, eh, de que me siento menospreciado, que alguna situación eh, ya constante y persistente de que nos llevamos mal, quizás hasta mm, nos hayamos faltado al respeto. Entonces allí hay que tener cuidado de diferenciar, no me debo confundir, si hay alguna situación específica, puede haber sido un problema de comunicación. Ahora, algo muy diferente es el aspecto de la relación. Son dos cosas totalmente distintas. Si el aspecto es de comunicación, amigo, lo primero que hay que hacer es humilde. Disculpen, me equivoqué. Si usted se equivocó, acéptelo. Y muchas veces hay responsabilidades compartidas. No solamente de su jefe, depende de la comunicación que sea eficiente y asertiva de usted también. Si de pronto él dio una indicación, le delegó algo, y usted, y él no lo dijo con claridad, pero usted tampoco preguntó los tiempos, las características de lo que usted tenía, que o sea, hacer, no lo culpe, usted también es responsable, es una responsabilidad compartida de ambos. Entonces, esa parte de asumir la responsabilidad es algo supremamente indispensable y mantener desde luego una actitud de humildad una actitud de tolerancia y siempre estar con una escucha activa. Recordemos algo de la comunicación. La comunicación en su mayoría no es la comunicación verbal, lo que decimos o lo que escribimos, sino lo no verbal, nuestro lenguaje del cuerpo, cómo lo decimos, lo que nuestro rostro proyecta, lo que nuestro cuerpo proyecta, el tono de voz. Entonces, cuando me estoy comunicando con alguien, y mucho más si es con mi jefe, el tener un contacto visual y el estar realmente pendiente de todas las señales es fundamental. Si hay algo que yo no entiendo, pregunte, no tenga temor a preguntar, preguntar es necesario. Es mucho mejor hacer una pregunta porque no quedó algo claro que ir a hacer un procedimiento mal porque perder tiempo en una empresa es igual a perder dinero. Además de eso podríamos afectar los servicios o productos que ofertamos a nuestros clientes y recordemos que rápidamente se habla de lo que hacemos mal en las empresas y no es fulanito o fulanita, es la empresa tal que queda mal, así que tenemos que proteger a nuestra empresa, la comunicación es la base del trabajo en equipo, es la base de la productividad, es la base de tener un buen ambiente laboral, así que amigos es fundamental que hablemos, que hablemos, y que hablemos de cómo nos comunicamos, qué quieres que te diga, en qué momento quieres que te lo diga, cómo te lo digo, eso es importante, que expresemos nuestras inquietudes, si hay algo que vemos no está funcionando, no esperemos al final, cuando ya la situación está que esto es una bomba nuclear, no, hagámoslo de una vez, tengamos la inteligencia emocional, para cuando los dos estemos bajo control, lo más rápido posible, claro está, hablar y detener la situación. Algo chiquitito, si lo hablamos a tiempo va a parar, pero si no, recuerden que va a ser una avalancha como las bolitas, que se convierten en una avalancha, las avalanchas de nieve, entonces allí tenemos que tener supremo cuidado con cómo nos estamos comunicando. Otro aspecto muy importante, algunos de nosotros se nos dificulta al decir no, lo que llamamos la asertividad. También tenemos que entender que una cosa es que yo sea una persona proactiva, colaboradora, con deseo de crecimiento, con deseo de aporte a mi empresa, sentido de pertenencia, pero hay situaciones en las que yo debo decir no. ¿Por qué? Quizás porque entiendo que hay un error primero de lo que está diciendo mi jefe o líder de equipo. Y es mi obligación también hacérselo ver con respeto, de una manera adecuada, por hacerle ver, mira, yo entiendo que esto no lo podemos hacer, porque si no pasaría esto, esto, esto, probablemente esto pueda afectar la producción de tal manera, el cliente puede sentirse de tal forma, ¿sí? O también decir no cuando sentimos que están abusando de nosotros. Un error muy frecuente es que se delegue excesivamente en una persona porque es el mejor colaborador, porque es alguien destacado, todo esto el tiempo a fulano, a fulano, a fulano, fulano me resuelve, fulano me resuelve esto también genera un desgaste y tenemos que tener un equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral. Así que les invito, amigos, a que también aprendamos a decir que no, claro, justificando, diciendo yo tengo todo el deseo de colaborar con la empresa, pero yo tengo esto, esto, esto. Incluso el tener tantas funciones puede afectar mi productividad, el que mucho abarca, poco aprieta. Si tengo demasiadas funciones, no me va a dar el tiempo para desempeñarme de una manera adecuada, para dar buenos resultados, sino de achines en cada lado. Entonces también es importante decir no, pero decir no con argumentos y saber decir que no, o sea, no es alterarnos emocionalmente, no, tomarlo con calma, mira, primero que todo quiero agradecerte por confiar en mí y sé que por eso es que me estás pidiendo esto, sin embargo hay que tener presente que estoy haciendo esto, esto y esto, que son cosas muy delicadas para la compañía y si se me agrega algo más puedo llegar quizás a descuidar esto y puede tener tales consecuencias. Si yo lo planteo de esa manera, el otro razona, el otro entiende y ve mi punto de vista. También generar encuentros de empatía, recordemos que la comunicación no solamente tiene un, un contenido de información, y un proceso intelectual, también la comunicación tiene un, un importante proceso emocional, o sea, cómo hago empatía, cómo me pongo en el lugar del otro, entendiendo sus argumentos, entonces también si yo le facilito al otro, a través de mi discurso, el que se ponga en mi lugar, eso va a facilitar la comprensión, ¿en qué sentido? Mira, ponte en mi lugar, por favor, yo llego a tal hora, hago tal cosa, tal cosa, después hago esto, después hago esto, después pasa esto, entonces... Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué dirías? O sea, pones al jefe en esa situación. ¿Para qué? Para que esa persona entonces pueda reflexionar, pueda entender por lo que estás pasando y las cosas mejoren. Nunca tenemos que tener miedo a hablar, a decir no, a dar nuestra opinión, porque esa es la persona valiosa. Esa es la persona que va a tener un potencial de desarrollo en la empresa. Es la persona que vamos a ver como futuro líder como un candidato adecuado para ir en ascenso. Así que amigos, la comunicación es la base de la construcción de las relaciones humanas. Una adecuada comunicación va a permitir en una empresa trabajo en equipo, mostrando resultados en términos de productividad y rentabilidad para la empresa. Una buena comunicación va a permitir también la construcción de un clima de trabajo que sea ameno, que sea adecuado, que sea agradable, que a mí me guste ir a trabajar, que me motive. La comunicación no, no solamente tenemos que pensarla en términos de hablar únicamente de lo laboral, sino también tener espacios en los cuales como personas nos juntemos, nos reunamos y disfrutemos un ratito haciendo pausas que nos ayuden a relajarnos para después volver y conectarnos en términos de productividad. Así que amigos... Recuerde que usted debe expresar lo que piensa y lo que siente. Si solamente expresamos lo que pensamos, el mensaje va a llegar incompleto. Y por eso es que el otro no va a desarrollar la empatía. El otro no va a comprender mi situación y mi punto de vista. En cambio, si mi comunicación es completa, pues ¿eh? los resultados van a ser mejores. Las otras personas no tienen por qué ser mentalistas y saber qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso. Eso no es así cada persona está en su mundo y con sus ocupaciones y tiene una manera muy distinta de ver la vida. Entonces, ¿cómo es que no se dio cuenta que esté molesto? Pues no se dio cuenta, dígaselo. ¿Cómo no se dio cuenta que se equivocó? Dígaselo, dígaselo de una buena manera. Si sabemos manejar esta comunicación con nuestro jefe, amigos, tengan por seguro que su trabajo lo va a hacer mucho mejor y va a ser mejor valorado y desde luego esto va a hacer que tengamos posibilidades de éxito y tengamos una posibilidad grande de ascenso que es fundamental, recuerden amigos que si ustedes necesitan apoyo en estos temas que tienen que ver con empresa, con desarrollo, para eso está el Centro de Investigación Econométrica del Norte 100, pueden vernos a través de nuestras páginas y redes sociales como Centro 100, aquí tenemos todo un equipo de especialistas que trabajan esas competencias blandas como la comunicación efectiva, y ofrecemos asesoría a nivel empresarial, pero también a nivel individual. Hemos hecho, hemos hecho procesos de coach y de mentoring muy exitosos para desarrollar esas habilidades de supervisión gerencial, esa proyección que usted necesita. Si usted de pronto es un diamante en bruto que tiene que salir y brillar, mostrar y aportar con todos esos valores, todas esas competencias y esas cosas maravillosas que tenemos como seres humanos. Así que amigos recuerden, Centro 100. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos dentro de ocho días. Recuerden que pueden ver este y otros programas por nuestro canal de YouTube, Andrea Manjarres Herrera Psicología.